Hemos estudiado que en el mercado de competencia perfecta, la empresa, para maximizar beneficios, ha de producir una cantidad tal que haga que se iguale el precio de equilibrio del mercado con sus costes marginales. En este caso concreto, serían la cantidad Q asterisco. El, los ingresos totales que obtendría la empresa serían el resultado de multiplicar el precio por la cantidad. En este gráfico, sería el área de este cuadrado, o de este rectángulo que tenemos ahí en pantalla. Para esa cantidad producida, los costes totales medios en los que incurrirían serían estos que acabamos de marcar. Por consiguiente, los costes totales serían el área de este otro rectángulo, que es el resultado de multiplicar el coste total medio por la cantidad. Vemos, por consiguiente, que aparecen ahí unos beneficios que sería el área de ese rectángulo más estrecho que tenemos ahí en la parte superior. Si el precio fuese más bajito, inferior al anterior, y estuviese comprendido entre el coste total medio y el coste variable medio, veremos que la cantidad óptima que va a producir va a ser menor y que los ingresos totales que va a obtener serían los de este rectángulo. Los costes totales los tendremos que buscar para esa cantidad producida Q asterisco tenemos que buscar cuál es el coste total medio y eh, los costes totales serán, como en el, igual que en el caso anterior, el resultado de multiplicar coste total medio por cantidad, es decir, el área de un rectángulo. Como vemos, ese rectángulo es mayor que el rectángulo que eran los ingresos totales. Por consiguiente, esta, parte, esta franja superior que tenemos aquí serían las pérdidas en las que incurriría. Como vemos, esas pérdidas son inferiores a sus costes fijos. Los costes fijos son la diferencia entre el coste total y el coste variable. Por consiguiente, las pérdidas que vemos aquí serían más pequeñas que el conjunto de la parte rayada, que serían los costes fijos. Esta empresa tendría que seguir produciendo, puesto que está perdiendo menos de lo que son sus costes fijos, que son lo que perdería aún en el supuesto de que cerrase. Si el precio es, coincide exactamente con el mínimo del coste total medio, como tenemos en este caso, los ingresos totales coincidirán con los costes totales. Por consiguiente no tendrá ni beneficios ni pérdidas, tendrá un beneficio de cero. Este punto es conocido como el punto de nivelación. Finalmente, si el precio es inferior al mínimo del coste variable medio, si el precio es muy bajito, veremos que la cantidad óptima igualando el precio al coste marginal sería esta Q asterisco y los eh, ingresos totales serían el área de este rectángulo, precio por cantidad ingreso total. Sin embargo, si buscamos cuáles son los costes totales, aquí vemos que van a ser muy superiores por lo que va a tener pérdidas. Estas pérdidas van a ser superiores a sus costes fijos. Los costes fijos sería esta parte rayada, puesto que son la diferencia entre el coste total y el coste variable. Las pérdidas son esa parte rayada, sombreada lateralmente rayada, y una franja adicional. Son unas pérdidas superiores a sus costes fijos. Por lo tanto, esta empresa debería cerrar, puesto que en tal caso solo perdería esos costes fijos. Si el precio fuese exactamente igual al mínimo del coste variable medio, veríamos que sus ingresos totales serían exactamente igual a sus costes variables. Por consiguiente, tendría unas pérdidas Dado que los costes totales son el producto del coste total medio por cantidad, unas pérdidas que serían exactamente iguales a sus costes fijos. Este es el punto que recibe el nombre de punto de cierre, puesto que para precios inferiores a este la empresa necesariamente ha de cerrar. Solo producirá para precios superiores a este P asterisco. En resumen, si el precio es mayor que el mínimo del coste total medio, la empresa tendrá beneficios. Si el precio de equilibrio en el mercado es exactamente igual al mínimo del coste total medio, la empresa no tendrá ni beneficios ni pérdidas y nos encontraremos en el punto de nivelación. Si el precio está comprendido entre el mínimo del coste variable medio y el mínimo del coste total medio, la empresa producirá con pérdidas, pues esas pérdidas serán inferiores a sus costes fijos. Si el precio es exactamente igual al mínimo del coste variable medio, la empresa sería indiferente entre producir o no producir, pero tendría unas pérdidas que serían exactamente iguales a sus costes fijos. Nos encontraríamos en el punto de cierre. Y finalmente, si el precio de equilibrio en el mercado es menor que el mínimo del coste variable medio, esa empresa no tiene sentido que esté en ese mercado puesto que está perdiendo más de lo que son sus costes fijos. Esa empresa debe cerrar.